A tu celular, quería saber Y los cuentas a mi almohada Pero vente conmigo que vamos a hacer un viaje Directamente pa' Tokio Tú me quieres y eso es obvio No me digas Como tú, tú, tú me pones a volar Como si fuera un Red Bull No tienes similitud, tú Hoy tus amigas me dicen que te vieron por el club Y te escribí a tu celular Quería saber cómo estás Y si de mí ya te olvidaste Es que te extraño de más Y el día que tú te vas mi Y cabello liso, y ahora sé que en verdad no me quisiste. Me quedo aquí pensando solo y triste. Yo quiero. de tu celular querías...